Vamos a arrancar con los 40 kilómetros urbanos y ya luego nos vamos por otro lado y ahí vamos viendo cómo es la, la vuelta. Estamos en el Alto de la Virgen. Este puerto de montaña es uno de los favoritos de los ciclistas en Antioquia. Parque es una reserva natural, es un pulmón verde para nuestra ciudad. Esta vez la carrera eh, va a tener unos descensos que no van a contar. Unas partes que son unas bajadas muy técnicas no van a contar, van a ser bajadas reguladas, controladas. Vamos a empezar a subir topos. Una subida aproximadamente de 5 kilómetros. Hay que ir bien reguladitos porque tiene partes que se empinan mucho más. Pero ya, este es el último esfuerzo que hay que hacer para llegar a la meta. ¡Uh! ¡Llegamos!